Volvemos a nuestro país para seguir revisando qué es lo que está pasando con nuestros jueces, con nuestros fiscales, con nuestra justicia, que está generando, como varias veces lo menciono, mucha indignación y repudio de aquellos que pues, liberan, a estas personas que le hacen tanto daño a la sociedad. Hablamos entre ellos de Richard Choque, que es el que ha indignado a todo un país. Para hablar de este tema, permítame saludar inmediatamente a nuestro invitado, porque está con nosotros el doctor Marvin Molina, presidente del Consejo de la Magistratura. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Edison Restrepo lo saluda. Muy buenos días, estimado Edison. Eh, por su intermedio, saludar también a toda su teleaudiencia y a toda la colectividad boliviana. Tenga usted muy buenos días. Muchísimas gracias por permitirnos estos minutitos. Y sí, tenemos que hablar de lo que está pasando en este momento en el país y efectivamente lo que está pasando con nuestros jueces, nuestros fiscales. En este caso, alguien que está en el ojo de la tormenta. Estamos hablando del juez de ejecución penal primero, de Rafael Alcón, quien fue el que otorgó la liberación de justamente Richard Choque. Otra involucrada en las últimas horas, la abogada eh, del señor Choque, la señora Rosa. ¿Qué es lo que está pasando justamente ante esta situación? Y eh, bueno, lastimosamente pues estamos eh, preocupados y compungidos por esta situación que se ha venido presentando en nuestro país. Eh, Usted recordará que fue el Consejo de la Magistratura que en la anterior semana, eh, con todas las eh, vicisitudes que hemos tenido que sortear para poder dar con, con el, el autor de, este, de estas liberaciones, nosotros denunciamos la anterior semana, el día, el día jueves, que eh, fue esta autoridad a la que irregularmente procedió a otorgar detención domiciliaria y en realidad otorgar libertad a, al señor Richard Choque Flores. ¿no? Eh, a partir de eso el Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Justicia incluso tomaron también eh, cartas en el asunto y es así que se lo ha, ya se ha logrado la detención preventiva de, de esta ex exautoridad. El Consejo de la Magistratura, conforme señala sus prerrogativas constitucionales, han parado siempre en el cumplimiento de sus funciones, determinado en la, en la jornada pasada, en una sala plena extraordinaria, la uh, destitución, la cesación y el agradecimiento de servicios del ex ahora juez eh, doctor Rafael Alcón Aliaga, no, y bueno, pues estamos atentos también al curso de las investigaciones que está haciendo el Ministerio Público como autoridad eh, competente en el tema de investigación, nosotros estamos coadyuvando con todo el equipo tanto de la, de la Distrital La Paz, la, nuestra representación departamental de La Paz, pero también se ha determinado ya el día miércoles en una sala plena en la, perdón, el día martes, eh, si me disculpa, en una sala plena extraordinaria la intervención de todos los juzgados de ejecución penal del país en ese sentido ya desde el día miércoles estamos iniciando las, uh, las, las, las uh, ya intervenciones directas el control y fiscalización sobre todos los juzgados de ejecución penal del país Hemos enviado una nota al Ministerio de Gobierno para que a través de la Dirección General del Régimen Penitenciario nos puedan hacer llegar toda la lista de eh, reos de internos de los diferentes penales del país que hubieran sido beneficiados con este tipo de beneficios procesales en ejecución penal para... Eh, para posteriormente pues, continuar también eh, indagando si, si este tipo de casos se han suscitado también en el interior de nuestro país. Doctor, hay, hay muchas cuestionantes efectivamente en cuanto a lo que está pasando con la justicia en el país y efectivamente la población se pregunta ¿tanto poder puede tener un juez que se salta muchos protocolos? Porque estamos hablando de que el feminicida serial es un asesino confeso, no es un presunto, porque él ha confesado los delitos, ha recibido una sentencia de 30 años, pero llama la atención de que ante todo este panorama se haya saltado todos estos procedimientos, de estas ventajas y estas libertades. Entonces la pregunta es, ¿realmente tiene el poder absoluto un juez de hacer estas determinaciones o hay más personas implicadas para lograr este objetivo y de que estas personas pues tengan estos beneficios? Sí. Bueno, hay, hay varias, varias eh, connotaciones en este caso, ¿no? eh, varias connotaciones. A ver, eh, yo, yo partiría de tres elementos principales. El primero, de que en este caso, fueron más eh, decisiones unilaterales, discrecionales, eh, dolosas, y lastimosamente ya delictivas de este ex juez no porque él a sabiendas a sabiendas de que no podía no de que no podía otorgarle este tipo de beneficio al, al interno ya lo hace de forma totalmente ilegal no, este juez que se supone tiene conocimiento en derecho, ya, sabía de sobremanera, primero que eh, estaba prohibido cualquier tipo de indultación, segundo, ya, eh, él interpreta de forma totalmente malintencionada y delictiva ya, unos certificados médicos irregulares, ¿no? ilegales, ya, fraguados. Ya, y interpreta de forma extensiva la diabetes como una enfermedad de carácter incurable, intratable y hasta terminal para poder darle el beneficio a una persona que obviamente por por su por bueno pues por su edad y sus condiciones físicas no y más que todo por el delito que había cometido no justificaba ¿no? ahora ahí tocamos el tema que bien mencionaba eh, estos certificados médicos, donde ahí entra la siguiente aprendida, estamos hablando de la abogada Carmen Rosa, que en las últimas horas y que ya se encuentra en celdas de la FELCC, es la que ha validado este certificado médico. Eh, hay, claro, los que no conocemos de pronto de leyes, de los que no conocemos los, los protocolos, llama la atención. ¿Una abogada es la que valida este certificado? ¿No es un médico como tal? ¿O cómo es el procedimiento en este caso? Porque, claro, ella también está implicada. Sí, eh, nuevamente le digo, ¿no? Eh, totalmente irregular, ¿no? Desde las formas, los motos, el plazo, ya, esto se tramita prácticamente en un tiempo récord de tres días, cuando normalmente este tipo de trámites saben durar hasta meses. Pero en este caso se tramita en tres días, es el 24 de, de diciembre que este juez toma conocimiento y el 27 de diciembre ya el señor gozaba de libertad. Entonces, son demasiadas irregularidades, ¿no? Y seguramente hay, hay, hay mayor participación de otras personas. Yo le adelanto algo más, estimado Edelson, supongo que hasta el día de hoy, a más tardar hasta el día de mañana, vamos a tener ya nuevas noticias sobre otros casos. No, que esta misma autoridad está involucrada. Parece ser que no es un caso aislado el, el tema de este señor Richard Choque Flores, sino que estamos, todavía no queremos dar muchos datos porque estamos eh, indagando con, este, con estas intervenciones que se están haciendo, pero al parecer eh, es un modus operandi ¿no? de, de favorecimiento a delincuentes. Ya ¿A quién se les da la libertad sabe Dios a cambio de qué? Doctor, queremos agradecerle por estos minutitos y vamos a estar al pendiente de todas las investigaciones y las revelaciones que efectivamente el caso va a ir mostrando. Porque claro, de seguro hay muchas personas implicadas para que este tipo de personas se vean beneficiadas y que siguen haciendo tanto daño eh, a la sociedad. Doctor, que tenga un excelente día. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo, estimado Edilson, que le vaya bien. Muchísimas gracias, buenos días. Muchísimas gracias. Estaba con nosotros el doctor Marvin Molina, presidente del Consejo de la Magistratura, analizando todo lo que está pasando con nuestra justicia, nuestros fiscales, nuestros jueces, las determinaciones que ellos están haciendo y que efectivamente, pues, llama mucho la atención. 8 de la mañana con 24 minutos. Recuerde que si usted se ha perdido algo de la información, lo invitamos para que ingrese a nuestra página de Facebook. Sí, había ya la televisión en vivo. Es momento de los deportes.